nuestras plataformas digitales. Bien, fiesta, w y, y los cantores de Bayabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Les saluda Nagel Torres y le doy la más cordial bienvenida hoy miércoles 14 de diciembre de 2022 a los sorteos de Wabo, pega 2, pega 3 y pega 4 de Lotería Electrónica que has hecho tus favoritos en esta Navidad. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica, aquí con nosotros en el estudio. Te pregunto, ¿ya jugaste Loto Cash y doble revancha? Juega que para esta noche Loto Cash tiene un acumulado de 600 mil dólares, que te lo puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha está en 510 mil dólares. Este podría ser el regalo que esperas esta Navidad. Y tienes millones de razones para pegarte con Pavobo, porque esta noche también tienes 134 millones de dólares que esperan por ti. Y no olvides actualizar el app de Lotería Electrónica para que estés al día con todo lo relacionado a tus sorteos favoritos. Y ver si eres ganador desde cualquier lugar. Dale, bájala ya.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 Pide tu jugada con Wild Ball. Ahora, demos comienzo al sorteo para conocer cuál es el número de Wild Ball esta tarde. Es el 4, el 4. Ahora, pasamos al sorteo del Pega 2. Mucha suerte a los que jugaron Pega 2, Pega 3 o Pega 4 en este sorteo de día. Comienza con el 6, el 6. El segundo es el 4. El 4, el número ganador de Pega 2 es el 6-4. Repito, el número ganador, el 64. Veamos ahora cuáles son los números ganadores en el Pega 3. Busque su boleto, si jugó Pega 3, mucha suerte. Comienza con el 2, el 2, el segundo. Es el 6, el 6. Y cerrando, Pega 3 es el 1. El 1, el número ganador de pega 3 es el 261. Repito, el número ganador el 261. Y terminamos esta tarde con el sorteo del pega 4. Última jugada para cerrar esta tarde de premios. Comienza con el 6. El 6, el segundo. Es el 8. El 8, el tercero. Anótelo, es el 0. El cero y cerrando Pega 4, repitió el cero, el cero, el número ganador de Pega 4 es 6800, repito el número ganador, el 6800. Estos han sido los números ganadores en la tarde de hoy. Muchas felicidades a todos los ganadores.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 En diciembre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos está sintonizando, si a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Pero ¿sabes qué? Estamos muy felices de contar con ese apoyo. Señores, óigame, solamente 10 días para Nochebuena. Hemos decidido continuar encendiendo la Navidad y tenemos excelentes invitados que estamos seguros.